motosierra cortando cualquier cosa. Cámara lenta versus cámara normal. Cámara lenta. Ahora en cámara normal. ¡Weeeeee! ¡Don't even call myself! ¡Yo, holy shit! ¡He dead. ¡I wanna do that! ¡Yo, yo, yo!